A mí me gustan los hombres que tengan plata, que tengan futuro. ¿Sabes qué? Búscate una mujer que esté a tu nivel. Estrato cero. Yo le ayudo a sacar esa licencia de conducción. Y cuando empecé a trabajar me pagas todo. Alabe, Mauro! ¿Lleno qué? que? qué eh? hmm. Yo, la verdad, no sé cómo hacen ustedes para salir con gente pobre. Yo no sirvo para eso. No, pues gracias a Dios yo me rebusco mi plata donde sea A mí no me gusta que nadie me esté gastando nada Yo me trabajo mi plata como sea sea, trabajando en el sol en un gallinero donde caiga Pero me puedo dar mis gustos como quiero y donde quiero Es que así tiene que ser No como ese amigo suyo que quiere que a toda hora le estén gastando ¿Entonces qué Miguel? ¿Bien o qué? Bien pa, ¿y vos qué? ¿Bien todos? Vea, hablamos después Ah, hágale ¿Entonces qué pa? ¿Qué vamos a hacer pues? ¿Dónde vamos? No, mi papá, ahorita no hay nada para hacer, pero hágale que cualquier cosa yo lo busco, tú sabes cómo es, todo bien. ¿Ah, Mauro David, ¿qué haces por aquí tan temprano, hombre? ¿Entonces llego bien o qué? Bien, bien. Cuente a ver, ¿qué haces por acá, hombre? No, hermano, más preocupado. Y era que me llegó ese residuo de la energía por tres meses, hijo, como está de caro. ¿De dónde vas a sacar para pagar eso? No te asares por nada, Mauro. Yo te presto la platica. Cuando consigas trabajo, me la pagas. Eh, Diego, cosa que te agradezco, hombre. No, no te vas por nada, hermano. Más bien vamos allá a un restaurante nuevo que, que colocaron. ¿A invitar o qué? Hágale, Vamos. Uy, no, qué fastidio Camila ¿Qué querés? Camila, mi amor, hablemos, ¿sí? De Mauro, entendé que yo no nací para estar con un muerto de hambre como vos A mí me gustan los hombres que tengan plata, que tengan futuro Y yo de eso aquí no veo nada Pero mi amor, no sea así conmigo Y le prometo que todo esto va a cambiar ¿Cuál cambiar, Mauro? Yo ya no espero nada de vos ¿Sabes qué? Búscate una mujer que esté a tu nivel Estrato cero Uy, qué pereza, me tiene harta ese man, no ha podido entender de que yo ya no quiero estar con él No puedo estar ni un segundo tranquila en mi casa porque todo el día quiere estar metido allá Ay mami, yo me cansé de decirle a usted que dejara de andar con esos vaciados Hay que buscarse un hombre que le sume y no que le reste, usted solita se buscó sus males Uy, sí, porque eso andar con pelagatos no cuadra, Camila. Un hombre que no aporte para las uñas, el cabello y todo lo que uno necesite como mujer, definitivamente no sirve. Uy, sí, yo con ese man jamás me vuelvo a meter. Le tengo sancochito de gallina hecho en fogón de leña. ¿Eh? ¿Qué más, Diego? ¿Bien o no? Bien, papi. usted qué? ¿Cómo va todo? No, mano, más aburrido. Ah, ¿Y eso? ¿Qué le pasó ya, pues? No, viejo Diego, hermano, la verdad, me llamaron de un trabajo. No tengo licencia de conducción y tampoco tengo plata para sacar eso. ¿Ahora yo qué me pongo a hacer, hermano? No te por eso, yo Mauro, que para eso estamos los amigos. Yo le ayudo a sacar esa licencia de conducción y cuando empecé a tragar me pagas todo. Eh, viejo Diego, muchas gracias, hermano. Usted sí es un verdadero amigo. No te asares por eso, yo, Mauro, que para eso estamos. Mejor vamos a almorzar que ya está servido. Uh -huh. Uy, Mauro, ¿y esa moto? No me digas que la compró. Sí, claro. La compré con los favoritos de la empresa. Gracias a Dios me está yendo súper bien. Y ustedes vieran el teléfono que me va a comprar. ¡Qué belleza! Me encanta tratar con hombres que se les ven las ganas de progresar. Vea, ¿y ahora no es que se haya volver todo creído porque está consiguiendo plata? No, nada. Ustedes saben que yo no soy así. ¿Entonces qué? ¿Vamos a hacer una vueltica? Obvio. ¿Qué pasó? ¿Y esa moto? Mínimo prestada. No, nada, mi amor. Esta la compré esta semana para que salgamos los dos. Ay, tan lindo, mi amor. Así es que me gusta mi nombre. ¿Cómo ve la moto de mi novio, amiga? ¿Si ¿Sí le gusta o no? Obvio, amiga. Usted sabe que a mí me encantan esas motos con cross y de ese color más. Así sí vale la pena enamorarse o no. Pues obvio. Vea, bebé. ¿Nos va a invitar a comer heladito hoy o qué? Claro, mi amor, de una. ¿Qué pasó? Nada. Vea, ¿y entonces si nos va a llevar a comer heladito? O qué? Claro, vamos. Vamos. alame Mauro, ya lo que... Se quede. Eh? Aló. Don Mauricio, buenos días. Llamo para informarle que a partir de mañana puede pasar por su liquidación, ¿vale? Ya que la empresa no ha decidido renovar su contrato. Que tenga un excelente día. Entonces, ¿qué, Diego? ¿Viene o qué? ¡Ja! Dios mío. ¿Qué? ¿Vamos a hacernos un sacochito como el que hacíamos antes o qué? No, viejo. Eso era antes. Ya no. Uy, ¿cómo así, viejo Diego? Nosotros somos amigos. Éramos. ¿Sabe qué, viejo Mauro? Usted faltó al mandamiento más importante que hay en la vida: no morderás la mano que te lleve de comer. Amigos de interés. Conmigo no van. cuando la situación es insegura pocos te extienden la mano y donde estés el aroma a estorbo será inminente y la vida te ha de brillar y es ahí donde todos te van a buscar porque todos quieren ser parte de la ganancia pero nunca aceptarán ser parte de la pérdida y a todo desagradecido se le olvidará la mano que lo ayudó cuando nada tenía pero la miseria justamente le ha de refrescar la memoria. Soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar.